Quiero regalarte esta canción Lo que cuenta es la intención Y me arme de valor Cuando estoy contigo me siento mejor No dudes que estoy, estaré aquí De principio a fin solo para ti Solo quiero ir a donde vas Si es contigo ya no necesito más No sé qué hacer cuando no estás Esperaré a que te decidas Solo quiero ser quien esté contigo el resto de tu vida Quiero verte bien y que mejor que estar conmigo más Yo no soy quien para decirte que tomes el mismo tren Contigo me siento al cielo y espero que conmigo tú también ganar aunque ya lleve las de perder Si dices que si sí, no se vale retroceder Si nunca arriesgas como lo podrás saber Lo más importante en tu vida eso quiero ser Quiero regalarte esta canción Lo que cuenta es la intención Y me arme de valor Cuando estoy contigo me siento mejor No dudes que estoy estaré aquí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 ser quien esté contigo el resto de tu vida El pulso me acelera cuando paso a tu lado No sé qué haces que a mi vida le das brillo Quiero acercarme y se me hace complicado Pero si lo canto me resulta más sencillo Es que no sabes cuánto tiempo he esperado Si es contigo, a donde sea Hay algo que aún no te he preguntado No sé si tú, tú, tú, tú, tú. Quiero regalarte esta canción, lo que cuenta es la intención Dime, darme de valor, cuando estoy contigo me, me, me siento mejor No dudes que estoy y estaré aquí, de principio a fin solo partí, Solo quiero ir a dónde vas si es contigo, ya no, no, no necesito más No, no, no, no, no, no sé qué hacer, cuando no, no, no quiero ser de un tío Quizás te esperaré a que te, te, te decidas Solo quiero ser quien esté contigo el resto de tu vida Me gusta decirlo pero es algo necesario Ya eres parte de mi historia Y aunque soy alguien ordinario No sé si tú quieres ser mi novia